Nos casamos mientras nuestra visa K1 estaba en proceso. ¿Puede afectar mi petición? ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, sí afecta porque la visa K1 es de prometidos. Si se casaron en medio del proceso, lo más seguro que el, el gobierno cancele su petición por completo y tienen que reempezar como visa a, a cónyuge. Ahora, puedes intentar llamar al gobierno para decir si te pueden dejar continuar como, como cónyuge, pero la verdad es. Lo más seguro que no, le van a decir que va a ser cancelada tu petición um, y que va a tener que repesar como cónyuge. Como Las, cónyuges, con una CR1, sí, CR1, esposos y volver a pagar los fees Así y meter de nuevo desde cero, y evidencias nuevas. Sí, sí. Sí, hay que ser bien conscientes que la visa K1 es para casarse dentro de Estados Unidos. Este, mucha gente hace porque por compromisos de la familia y eso, si necesitan casarse, pues cásense por religión o hagan una ceremonia que no sea legal. Entonces Eso sí lo pueden hacer, no pasa nada. Pero ya el firmar el documento de que es un matrimonio legal lo tienen que hacer ya en Estados Unidos, para eso es la visa cabo. Sí. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.